ya estamos en el día número 3. Ay Dios mío, a mí me dejó demasiado emocionada la cajita número 2. ¿Y qué es esto? Dice aquí Hue Ultra Facial Cream. Mm, una cremita para ponernos hermosa, más hermosa de lo que ya somos. Vayan a ver el video Por nuevo. Te, tam, tam. se siente porque es diferente todo el calor que a ti te dan, eso se siente Hola mis amores, bienvenidos a un día de vlog Mis amores, en el día de hoy nos vinimos de shopping Estamos en Gustavia, que yo creo que es la capital Amor, ¿a dónde vas? Hay que caminar, vamos Zambar está lleno de tiendas y tiendas caras. Está Hermes, está Prada, está Dior. Dior no está en Gustavia porque todavía no está hecho el, el pop Store aquí, lo tienen en otro lado, pero vamos a ir también. Ya llegamos a la primera tienda, Dolce Gabbana. Díganme algo de esta corona. ¿Ustedes no creen que se deba ir conmigo? Siento que tiene mi nombre. Esta es la segunda vez que veo que en Dolce Gabbana tiene su propio bar. <tose> y miren ahí arriba, de Martini no. Dolce Gabbana. Miren el vestido que me acabo de probar. Lo estoy buscando para una fiesta que me en Es súper precioso, Mis amores, acabamos de llegar a Dior. Dior ahora mismo está en un hotel y es la cosa más hermosa. Uno entra como a un patio interior. Miren esto. Dios mío. ¡Qué belleza! Entonces, los animalitos están con el print de temporada, que es con el dorado. Miren el nivel de detallito de todo. Tienen cositas es especiales bien. de la isla, ¿no? Que sin ¡Qué hermoso! el t de Dios de Saint Bar. Hora de venir a almorzar, mis amores. Estamos en el famoso Nicky Beach. Déjenme decirles que no sé ni cómo encontramos reserva, porque ayer nos iba a tocar en Gypsy, que también dicen que está muy bueno. Pero bueno, Nicky Beach es como lo más popular que hay acá. Así que nada, a Nicky Beach, vamos. Amores, como pueden ver por la cara de soñolienta que tengo y todos estos bultos que están acá, después de Nicky Beach, déjenme decirles, a mí no me gusta la música alta y de verdad que yo sinceramente no la pasé bien en Nicky Beach, la comida riquísima, riquísima riquísima pero muy alta la música para mi gusto obviamente yo traté de disfrutarlo y todo pero muy pero que muy alta, así que ahora les voy a mostrar mis compritas mis amores, la primera tienda que fui fue en Dolce Gabbana Y en Dolce Gabbana me compré estas cositas que están por acá Miren, este sombrero, qué bello está Miren el vestido aquí, mis amores Y ven, dice lo mismo Cans de team. Cans, yo te amo Mis amores, miren la corona aquí Yo amo las coronas Si encuentro alguna foto donde utilicé la última corona que... Que me compré de Dolce, se las voy a mostrar. Lo próximo es este, mis amores, que está demasiado, demasiado cool. Sí, es que estos panties con este brasier. Díganme algo de esta perrancia. Mis amores, miren cómo queda. Yo siento que me parezco una sirena. Quizás una sirena pasadita de Libra, pero no me importa. Mis amores, y por aquí tenemos Prada. El primer regalito es para mi hija Mari. Miren esto. Miren esto. Y aquí está la razón por la que yo entro a la tienda de Prada. Yo los quería, y me no son de hombres. Pero mis amores, yo siento que la moda ahora mismo cuesta tanto de mujer como de hombre. Lo único que sí les voy a ser sincera es que... Para entrar los pies, sí, está un poco difícil la cosa, pero una vez que los tienes puestos, súper cómodo. Los tengo puestos hasta sin media. Esto que ustedes ven por acá, viene con una blusa de pelotitas de pocket dots, súper, súper bella. Pero miren esto, yo me compré estos zapatos y dije, yo tengo que combinarlos con algo, así que lo voy a combinar con esta chaqueta y este vest de Prada. Mágicamente ahora, yo me no voy a cambiar, ustedes lo van a ver. Y esto es lo próximo de Prada que me compré Porque obviamente no podía salir en curuza Así que me compré esta falda Viene con esto que le dicen Sayuela en mi país Tú dime ahí abajo en los comentarios Cómo le dicen a esto en tu país Y esta es la próxima blusa Miren cómo va el look Obviamente yo no me lo voy a poner así Porque siento que parezco una señora mayor Esto yo me lo voy a poner con unos shorts súper espectacular Unos shortsitos negros, unos calenticos Y así voy a salir por la calle Porque tanta tapadera, mi amor No me parece. Creo que nos quedamos en Hermes, mis amores Lo que me estuve comprando fue uno de estos pulcitos que a mí me encanta. Miren ahí qué bonito este color Este color no lo tenía Es como un mamoncillito No sé cómo le dicen en tu país al color mamoncillo Y me compré estas chancletas Yo en Hermes, mis amores, soy 39 Pero en verdad yo soy 37 y medio Miren qué hermosas están El color me encantó, es un color aqua Están demasiado, demasiado bonito. Por acá está Louis Vuitton. Ustedes saben que no podíamos dejar a nuestro amigo Louis así, sin ser comprado, pobrecito. Esta es la de mi hermana. Ni la vamos a sacar. Mis amores, y esta es la mía. La de mi hermana es idéntica. Pero en negra Miren qué belleza de cartera oh, Y ahora le toca el momento a Dior Miren todo lo que me estuve comprando en Dior Esta cartera que está por acá Se las voy mostrando ya rapidito Mis amores, esto es justo un show de Dior A mí me encantan Me encantan estos nuevos colores así como dorados Y por ahí mismo me estuve comprando Este shortcito Miren qué cute está En este shortcito es lo más bonito. Y miren este pañuelo que me estuve comprando. Qué hermoso está. Y también es una edición especial, miren, de Saint Barth. También me estuve comprando esta gafita. Miren qué bonitas están. Miren qué bellas estas. Por aquí tenemos este jean que miren ahí lo... No sé si lo pueden ver ahí. Pueden ver Christian Dior y dice ya Dior. Me gustó muchísimo porque no es un jean. O sea, si tú lo ves... No es como que, ay, eso es Dior, y tiene como que la marca en todos lados Me gustó que era así como que súper simple Y así queda el jean, es súper estilo boyfriend A mí me encantó desde que lo vi Y esta es la chaqueta que me estuve comprando Es como un color ivory, yo la amé, literal la amé y Por último, mis amores, pero no menos importante Esto acaba de salir en Dior Y es una pañoleta, pero a la misma vez tiene una pequeña visera Miren qué bonita está, y no solamente eso, yo creo que está genial para ir de viaje. Te haces un lacito, súper simple, y estás como que mega chic, pero a la misma vez te estás protegiendo un poquito del sol. Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este vlog que se nos ha convertido en dos días. Espero lo hayan disfrutado muchísimo, así como yo disfruto hacer estos videos para ustedes. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila, por hoy. ¡Se sí, ha acabado!